30 minutos, retornamos con las informaciones, esta es la edición meridiana de AVE y ALA Noticias. Vamos a revisar lo que ocurría esa jornada en el departamento o de Odeororo, una familia de 10 integrantes. Cuenta hoy con su propia vivienda, veamos. De casa en casa, en situación de alquiler con bajos recursos que en ocasiones apenas alcanzaba para comprar alimentos, era la situación en la que hace 11 años atrás vivía la familia Lojo Viracochea, integrada por 10 personas, entre ellos trillizos, los cuales necesitaban más atención. Por ello nació la inquietud de la hija mayor, que con mucha valentía pidió ayuda al presidente Evo Morales para la dotación de una casa y de esta manera pueda gozar su familia me ha preocupado porque la, la mamá atendiendo la el inquilino lavando ropa que me comentaba era muy difícil la vivencia y convoqué al compañero santos tito que era, yo, era nuestro yo, gobernador ¿Qué? pedí que podía conseguir algún lote y decidí comprarse un lote comprar un santos tito y le a la agencia de viviendas para que pueda construir esta vivienda Después de 11 años, el sueño de esta familia se cumple gracias al desprendimiento del presidente Evo Morales, quien en el momento de la entrega aseguró que el gobierno central trabajará en la gestión de programas para madres solteras que cuenten con más de tres hijos y de esta manera beneficiarlas con viviendas sociales. Quisiera en la próxima gestión hacer un programa solamente para madres solteras. Hay muchas, por supuesto, con un hijo o dos hijos, pero a partir de tres hijos arriba que tenga madres solteras, eh, inclusive si la alcaldía o el gobierno departamental o los movimientos sociales no garantizan terreno, comprárselo y hacer su casita. La semana pasada estaba en Puerto Rico y una mamá se me acerca y digo, 10 hijos, le preguntaba a su esposo, ha muerto, no la abandonó, ha muerto. Estamos trabajando con el gobernador del, el gobernador del departamento de... De Pando y garantice terreno, son casa con cuatro o cinco viviendas, diez hijos, imagínense. Agradecido de corazón ¿no? Por, y también darle las gracias de parte de mi familia, de mis hijos y de mis hermanos de toda la familia que yo tengo, ¿no? agradecerles de corazón y que siga con ese empeño, ese trabajo, nosotros les deseamos todo lo mejor para el hermano y que siga con, y continuando con este proyecto que hay para todas las familias que creo que yo, igual que yo, están muchas familias en esta situación que se encuentran. Una pena, nos botaban de la casa, nosotros teníamos dos, dos camitas donde teníamos que entrar en ahí, a, a la patadera o adelante. En mí, mi mamá dormía en el piso en payaso. ¿Qué te dice el presidente? Que muchas gracias de corazón que me ha ayudado mis hermanitos y mi familia. Porque si, sin él, nosotros, ¿dónde estuviéramos? Sigue sí, viviendo en alquiler. De aquí diciéndonos: desocupad, ¿eh? tus, tus hermanitos son fregados, mucho corretean, mucho juegan, nos decían mucho gasta agua también para lavar ropa. Me sale a mí caro del agua, de la luz, de todo nos decía a mi mamá, a mí. De eso yo ya me cansaba. De que todo mi mamá y nosotros y mis hermanitos. Y el al presidente le he pedido y mi dado okay, Aquí todos tenemos, no nos falta nada. En toda esta casita mis hermanos juegan, pueden hacer lo que quieran sus gustitos. Se hacen sus cositas, tareas, juegan aquí en el patio. A veces juegan fútbol aquí, pateando, lo que sea. mientras en el otro lado no podían hacer nada. Tenían que estar encerrados. A veces teníamos que chatarles con la llave para que no salgan del cuarto. Me ha ayudado mucho. Demasiado, yo le pido mi corazón, muchas gracias que mi familia la haya ayudado. Por su parte, la familia agradece por la obra al primer mandatario. Shirley Lojo Viracochea, con lágrimas en los ojos, nos comentan los sacrificios que realizaban sus padres, pero gracias al apoyo del presidente todo mejoró. Ahora ya cuentan con su propio espacio para las diferentes actividades, específicamente las travesuras de los más pequeños de la casa.